A armar alguno ahí por qué Tengo otra más pelaca la voy a patear si Joder. Y es quedan 3, eh, una pistola. Tomá, tomá, pero... Voy. ¿Qué hace... ¿Qué nace Leli? A ver, para Lely necesitamos. Sí. Eh, y tengo siete, siete placas ya, ¿eh? eh. yo puedo hacer varias más. Necesitamos, el a ver. Yo 10 papa... placas. Bueno, acá por. por Necesitamos por un generador. ver, ah, en casa hay en casa generadores. Pero... Yo tengo, tengo uno, tengo uno, tengo uno acá. Ah, ¿tienes uno? Eh, vale, asterio. perfecto. Necesitamos un cascan. Vale. Asterio, acá tenés eh, esto: eh, metal. Sí. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oye, eh, mucho, me me mucho me metal, me metal le hemos conseguido, ¿no? Sí, este es un. Eh, a ver. Eh, me un... Uno. Un Ostras. Sí, un he he hecho, hecho un montón. Cascan. ¿Y qué más? Atrás. Eh, Gascan... Espérate, voy, voy a buscarlo, espérate. Coach? Sí, blowtors. ¿Y nada más? Blowtors tengo, blowtors tengo. Ah, vale, no, pues... Nada, no, nada ah, necesitamos Wire y... Y ya está. Dos de Wire. O sea, hago... Hago yo güire. Güire. Ah, ahí hay... Ah, hago yo Sí, busco. a Wires, haz Wire. haz Wires. ¿Cuántos? Eh... Dos? Eh, dos. Uno, no. uno, uno, uno. Ah, bueno, uno, uno. ya tiene acá, uno acá este. tengo, acá, tengo los dos, acá tengo los dos. No, no, ya, ya da igual, ya da igual. Déjalos allí. ¿Los sí. dos? Mando... Sí, sí, tengo. Sí, sí. Dale, vale. Astario, ahí te mandé. Vale. Ah, sí, tenemos que volver a buscar mapas. Vale, a ver. Y necesito no, bars, que... intentad hacer bars. Sí. Eh, toma Astario. Toma... Son 10 bars. Astario, ahí te di... Vale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Para el barrel, vale. eh, para el... Para el leso, eh, necesito bloc ¿no? Para el barrel. En para, 10 para el bar, sí. para el barrel. No, dos. ya, ya. Ya tengo. Ah, ok. Pues a este lo vamos. Vale, vale, vale. vale. Papa, ya, si ya, ya la podemos. Ser... A ver, que me falta. Me falta. Ah, la blowtorch, déjame la blowtorch. Calma, calma. Eh, calpapa, da buscar si querés las cosas de rey pues no de. Vale, craftear. Vale. Perfecto, eh, pues ya está yo. Eh, acá lo tenemos. Mira. Eh, Maple. Atento, eh, calpapa. No, pero, no para, para, para, Nuestro Eli. Oh, bueno, ya da igual. Bazooka necesitamos o no, ¿no? O sí. Bazooka necesitar. A ver, necesitar no. Para lo romper lo, lo, las torretas. Ah, bueno. nada eso se puede romper ni no, por no, Vamos a hacer, hacer lo siguiente, espérate. Trae tres muppers, trae tres maples o un Large metal plate. Craft. Con mucho carbón. Lo, la, la la la es tipo, las hélices son transparentes. Ya. A ver, así. Vale, vale. Eh, tomaba Si se dá toma ahí sí, sí, un poquito. Voy a hacer aquí. Eh, acá tengo un poco dos más. Dos mato. <ríe> Shit. Craft all. Creo va ganando argentina. Pues, seguramente. Contra quién en el otro partido no no no me acuerdo. La otra vez creo que con Alemania partido. Alemania, no Alemania no no me acuerdo. Con... <ríe> empatamos. Como sea contra España. No, no. ese España no ha la, la la otra vez España ganó no. O sí ha ganado ha ganado. A ver vale a ver traigo tres tres. Pero no hay coreps. Venga. Y C4, ¿No sería mejor, eh, ponerlo doblado? Un poco más, de sí, que dura. Eh, sí, a ver. ¿Qué? Eh, doble la, la placa. Ahí, ahí, así. Vale, la cosa es que no sé, no sé si así va a volar. Ah, no, no, por ahí, por ahí. ¡Uh! <risa> ¡Uh! ¡Pero, espera, espera, espera, espera! espera, apero, apero! a ver. lo, lo, vale, vale, vale, vale. vale, vale. ¿Ya te explotó así? Sí, sí, sí, piso? sí. Vale, uh, vale, vale, vale. Un momento. Eh, ahí va, eso. <risa> oh, va uh, eso. Ya estoy. ¿Estáis ya en el aire? No. No, eh, no, no. no, no, no, no Estamos eh, aquí aún. La militar. Ah, pues os envío. Manda, manda. Eh, ahí te has Mira. Eh, astero no, no falta. Eh, rampa este, muro. ¿Cuál? Este este es el de acá. Ah, este. Que ese está mal puesto. Ya es, sí. Este eh, a ver aquí, acá. aquí y aquí. Justo. Justo ese. Eh, eh. eso. Ah, la nube. A ver. Y, y, este Ahí no esto. Ah, sí, yo creo que. A ver. Ah, levantado. vuela vuela vuela vuela vuela vuela bueno, vale, okay. vale, vale, vale, bajo a veces me bajo, bajo. Llega. Ah, bueno, venga, vale, eh, sí, es eh, sí. sí, verdad, es verdad. Pega un hidro para acá, chico. Vale. Me, lo, me lo voy a ir a buscar. Vale, Entonces suban y... Puedo que, que les pueden pegar en la carro. Llego, llevo esta, este, ¿cómo se llama? La placa vale. de metal para... Juntar. Eh, seguramente tengan torretas o algo, eh. Vale, vale. Sí, sí, sí. Igual esta placa, ¿cuántos tiros aguanta la de, de torre esta placa? No sé. La no sé, no sé. Nah, yo creo que no nos disparará con la placa, eh. No. ¿Eh? A ver. Porque... No, no, no, pero yo digo una suelta poniéndolo en su, en su piso. ¿Se Para no? arriba no tiene. Vale. Después, pues ah, salto, eh. Salta. Cuidado, cuidado, cuidado. No. Uh, se vale Leli. Uh. Espérame, a mí no me eh, Qué gusto. Eh, aquí a de... a, mira, aquí, aquí aquí hay una de esto. Tente, te tira una. Mira, mira, aquí aquí. Espera, no. Vaya, no, una. no, por favor, tranqui, tranqui. Vale, vale. Joder, eh, no te... graba los hasta por si acaso. Sí, sí, sí, sí, sí, todo esto, todo lo que se ha reído, lo grabo. Venga, vamos. Vale, perfecto. Tengo para hacer una torreta nueva hacer. Pero... Vale, pues ahora ahora hacemos alguna. Esto esto esto no, esto no sirve para la la nitro eh, está. No, da cargador. igual. Venga, dale, dale, dale. Eh, te mando, te mando, espérame, espérame. Voy. Sí, la ha tirado ahí. Ahí, ahí, tío. Eh, ahí está. Vale. Empezar pues ahí. lo doy aquí, ¿eh? eh. Coge el cargador, coge el cargador. Va, eh. va, ¿Vale, eh? vale, dale a este ¿Eh? que a este, este ya lo hemos tocado un poquito. Que parece sí. nada. Vale, vale, vale. La... ¡Eh, torreta, torreta! ¡Eh, pero eh, te atendía! Vale, vale, vale. No eh, tengo un grizzly, tengo un grizzly. Ah, vale, sí, vale, pues, la vale. Mata también. Le pegue, le pegue. Sí, sí, pero eso no sirve para nada. ¿Le dais? Buena, buena, buena. buena, Ataca. buena. Ataca. Espera, espera, espera, espera. ¿Me Vale, no, vale. Oh, oh, oh. Me da, me da, me da, me da, me da, dado! No. Vale, velo, no, velo, velo, velo, velo, veo. Le estoy pegando, le puto. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado, no se agachan de lepán. Ya está. Muerta, muerta, bajo yo, bajo yo. ¡No, hay otra, hay otra! ¡Me escondo, me escondo! espera espera Ah, me que... ha matado, me mató. No baje, no baje, no Vale, vale, vale. No voy, Nada, voy, ¿Me voy, te voy. Te mando, te mando, mando, mando. Sí, sí, sí. Yo me escondí atrás del generador, loco. <ríe> a ver, empezamos lo bueno. A ver. Voy a quitarme aquí metal, claro. Metal. Sí. Acá, en estos dos, yo digo que hay armas. ¿En cuál? Todo el que creas que hay armas, dale. Eh, espera, espera, espera. Primero la cama. Me a recargo. ¡Vamos! ¡Cama! ¡Cama! Oh, de esta, de... Oh, oh, Dios, esta... Vale, vale, vale, ¡Eh! vale. No, no le, hemos pillado, le hemos pillado, le hemos pillado, ah, le hemos pillado la zona de raideo De primeras ah, Ostras, sí, sí, no, no tendrá C4, ¿no? Yo, yo, yo tengo todo, aquí, aquí, aquí tiene cosas para C4, por lo que parece Eh, va ¡Hala! Ah, uh, uh. Detonator, balas Eh, mochila girar, muchas mochilas Eco, eco Eh, no puedo agarrar nada más Grisly Retrocargador y vacío, vacío ya está ahí. Sí, claro. sí, sí. Vale, eh... Necesitamos... Irse a alguna casa y coger mochilas grandes de... Eh... Como de grandes No La sé... Arena. O sea, claro, mejor bien ranger... Ranger drums Oye, los ranger drums... Con muchos no coger ¿eh? ¡Oh, oh, oh! ¡No, no, no! C4, C4, C4 de déjame, déjame, déjame que, voy a, voy a meter un C4azo aquí. Moverse, moverse, voy, voy a meter un C4azo a este. Tengo C4 yo, eh. Vamos. Voy, a, voy a meter uno, voy a meter uno. Espera, espera, va. Se va a romper el de la izquierda. Pues ah, ninguno. No. Oh. Bueno, el Svaner, David de esta. Te cojo los Witters. Ah, bueno, ya no me quedo. Eh Estuvo disparando. Bueno, vamos a coger esto y vamos a coger esto. Va, va, va. Eh, este, este... hey, mira, detonador, por detonador. Sí, está, sí, sí, tiene un montón de detonadores, pero Explosivo. como... como esta gente sí. te, siempre se, hey, se eche tan tanto. Con, con esta, con estas cosas no podemos hacerse cuatro acá, justo acá. Donde sí, pero... Ah, hombre, eh, ah, y aquí, aquí, así, aquí, aquí habrá cosas. A ver, después, eh... No, hay, hay un industrial generator, creo. Ah, sí, un industrial Sí, hay uh, un industrial generator. Sí, un industrial generator. ¿no? Eh, pues. Oye, pues aquí, aquí hay. Uh, es que. No habrá otro piso, no hay otro piso, ¿no? No, oye, mucha, mucha. Buah, wow, es que. Empezamos a craftear acá o no. ¿El qué? ¿Quieren craftear o algo? Eh, se ven estos los... Aquí, aquí hay otro Grizzly, por si lo podéis coger. Lleven los Woody. Si ¿Sí podéis coger el Grizzly este. Voy a coger esto y voy sí, a tirar Estoy C4. Vale. Vale, vale. Hombre, ahora mismo ¿Siemos? C4 no, no, no creo que necesitemos. Porque tenemos... Ya, pero, ¿sí? No, pero si es que... No, vamos guire... a ocupar espacio. Ya. Ah, vale. bien. no ocupar no espacio. ¿Cómo se llama torreta en inglés? Eh, eh. Creo que es torreta, ¿No? No, no. El turret, en serio? pero no, no, no. Pero no. poné. No, es pone, que se, eh, se llama... Pon, pon... Es, entry, es entry. Sentry, eso. es Sentry. Sentry, no, no es Sentry, es acá. Es Sentry, pero... No sé si... Oh, mira, tiene aquí un generador. Tiene varios generadores. ¿Nos hacemos aquí una de estos o un...? No, necesito sí. un Ranger fire de esos. Un Ranger eh, Finger. Un range. En casa creo que hay Ranger Finger, ¿eh? De todas formas. Sí, hay muchos. No, Dragon Juan, aquí. Pues es que... uh, yo tengo muchos Uyres, tengo una mochila esta grande que tengo yo Marzo de Timber sacale, Bueno, no me, no me cae nada, acaso, eh que sacale la gasolina de estas cosas al sol No, no, que, que, se, que se quita el... Ah, verdad, el... sí, falta El he hecho, sí, necesitamos... ¿Tipos? Vale, vamos a, vamos, a coger, vamos a coger esto si a ver damos todo a este tipo, ¿o no? Ah, vamos a, dar, a, a, a darle cosas, pobrecito, venga Dile que me dé TP. Bueno, voy a mandarme TP a él. No, no, así puede agarrar lo que sobra. Le decimos que espere un cacho. ¡Eh, eh! La, las armas y las torretas, chicos. Las armas y las torretas. Ya, bueno. Voy a mandarle, voy a mandarle. Voy a darle una nicore. Sí, pero estas cosas. Mira mira, mira, mira, mira. Te imaginas que me mata sería muy gracioso. No, si estamos nosotros. Ojo. No, no, pero digo, Baje digo, lo digo lo que, lo, que, le, que le he mandado, que le he mandado yo a él. Bajé a lo loco, y lo hice así, hice así y no me disparó el, el, la torreta. Me metí acá atrás y no me. Bueno. No sé lo que pero veo. me parece. Bueno, no. Es verdad, ¿y, si, ¿Y si le rompemos toda la base, ya. Nah, es la Nah, es la Mejor la dejamos así y se acabó. Voy a tirar cosas que vea que no son necesarias. Como ocupan espacio. me a tirar un sniper, en verdad. Si lo queréis ahí, ese sniper. Voy a coger solo cosas de estas que hemos raideado, a ver. Muchísimas granadas. No había encamas, ¿no? Eh, la no. rompí, la rompí, la rompí. Ah, bueno. Esto aquí. Tengo eh, contaminación, dice. Tengo contaminación. Sí, sí. Oh, lo que voy a hacer con los gilis ¿Sabes qué puedo hacer? Voy a hacer esto. Lleva los cargadores yo... a ver si... Granadas ah, tenéis. Eh, granada... Sí, eh, una. yo juego que si tengo, toma, ve A ver este tipo, si manda TP pe... Ahora, ahora, Ay, Ahí, ya está lleno el más Eh, cuidado eh Aquí, aquí, aquí tiene espacio Agarra lo que... Ah, ah, ah, aceptado, está aquí a ver, a ver. Eh, toma granada Sí, sí, sí. toma granada... Ah, se ha infectado Una muerte de infección Dile el mando TP ¿Te cómo se puede ser tan malditamente patético, tío? Sí, ¿qu ¿qué tomó? Un... Capaz se tomo un... Cosa. Ah, tomó un Ah, sería, se No, sería lo que le hemos dado antes de, de, de comer Eh, acá tenés cosas, acá poco ¿Qué hay ahí? Eh, ahí para... Detonator... Chicos, hay que subir acá. Hagan una placa más para poder subir. Hmm. agarra lo que quieran, amigo Arra lo que quieras, lo que quiera, ¿no? Estoy crafteando otro ratos de cuatro. Voy a tirar este Acá, y a... acá hay armas, si crees? Agarra y. ¿Le doy una mochila gigante? esta? No, no, no, no. no le la mochila. gigante. Bueno, le voy a dar, voy a esta, le voy a, este, voy a esta. Toma, toma, co que... coge esta mochila que está muy guay, ¿sabes? ¿Sabe? Eh, esa mochila amigo, que es una mierda. agarra la mochila esa blanca. Ahí empezaba la cosa. A serio, va una placa para poder subir arriba. ¿A dónde? Acá, acá, acá. Eh... Yo, yo, yo, yo a eh, ver. estaba esa tirada, pero. Ah, aquí, aquí, ahí. ahí. Con. No, con las placas estas de metal no se puede. Eh, espérate. Me hace una cosa y me mandáis ahora a TP y ya está. ¡Ostras! ¿Tienes? Mierda. ¿Qué ha dicho? Tengo 15 de 4. Ostras, 15. 15, <risa> 10, 16, ¡Eh! ¡Necesito! Ah, Acá tengo la madre. Mane. ¿Tienes muérete? ¿Tienes muérete? Eh... Muérete eh, más, más, más, Yo tengo... Bastante. Espera acá. Eh... Sigo teniendo más. Eh... Acá, acá, acá, acá, acá. acá. Eh, tengo para hacer una eh, tengo la linterna esta para hacer la torreta. Uh, si sí, puedes. Vale, aquí sí se ahí puede. Ahí tiene todo el Vale. Eh, con, con, con esto, con esto para... podemos. Con esto podemos subir, eh. Chicos, acá tengo este para hacer la torreta. Lo... Vale, vale. Ah, sí, bueno, eso, eso yo también tengo, unos cuantos. Eh, es que no, no, no veo nada que me interese. A ver, me puedo llevar esto. El tipo está de Agarra, arma, agarra arma, y lo que quieras <ríe> No me... A... Lo peor es que el noto se pone No me habléis Y, y, y coge y... y se... No para curarlo Por favor, ahí va, ahí va, que, se, que se tome un Chemica Un Chemica Ya se está empezando a enojar el tipo Lo matamos con sí. No tenéis pegamento, ¿no? Sí sí tengo, eh. tengo, tengo, tengo. ¿Le dio un pegamento o qué? ¿Lo quieres tú? Sí. <ríe> toma, toma, tengo aquí una pancha. Madre mía, ¿eso qué es? ¿Lo dejamos cómo salimos aquí? Eh. Pues. Por aquí. Por aquí. ¿Le hizo una Necrash? Sí. No, la cogió. él. No, no. Ven, ven, ven. Va dando CP. Que al papa. Que se queda ahí. Se, ¿se puede subir? Has cogido el pegamento tú. No, yo, él, él la tiene que coger. Eh, Ey. Eh. Has cogido el pegamento. Amigo, saltate el pegamento, Epa. Que si tienes pegamento, que si tienes pegamento. No, no tengo. Vale. Vale, pues mágate man, man, pe, carpapa, mándate p. No apagues el generador, que si no nos morimos, eh. No, sí. no nos ahogamos. Que va a apagarlo, creo. No, no, prendilo. Da igual, da igual, da igual. Que, que, la, que la apagues y nosotros nos vamos. Eh. Lo saco, <risa> lo saco. <risa> bueno, pues ya está. <risa> Fácil.